ministro, pregunta a don Joan Comorera. Tiene la palabra su señoría. Gracias, presidente. Señor ministro, vamos a continuar con el mismo tema. Me ha interesado mucho eso que ha dicho usted ahora hace un momento, como lo hacíamos antes. Me gustaría eso que me lo explicara también. Pero la pregunta que le hago es si considera el ministro una práctica positiva reunirse con personas que tienen abierta investigación por delitos de corrupción. Gracias. Muchas gracias, senador Comorera. Señor ministro. Señor Comorera, para aclararle todo, como habían hecho antes o hacían antes, en nuestro caso, transparencia, luz y taquígrafos. Mire, no me cansaré de repetir, no me cansaré de repetirle en la tarde de hoy y todo cuando piense. El gobierno lo que ha hecho es cumplir con la ley y con la normativa vigente. La obligación del Ministerio del Interior era trabajar, dejar trabajar al juez, como ha venido haciendo, y poner a su disposición todos los servicios. Y los servicios policiales no le tienen que informar al ministerio, no le tienen que informar. Lo que ocurre es que, lo que cuando el juez ordena que algunos tengan que ir a prisión, sean quien sean, y del partido que sean, pues la policía cumple también con las órdenes que le ha dado el juez. Simple y llanamente eso es lo que ha pasado. Y le puedo asegurar, el señor Nieto… Con conocimiento de la situación de investigado que todavía no tenía formalmente, pero que ya lo estaba haciendo, no ha recibido absolutamente a nadie y tampoco ha recibido al directivo de Mercasa, por mucho que ustedes quieran insistir en esa función. Muchas gracias, señor ministro. Senador Comorera. Gracias, presidente. No es el primer encuentro entre investigados del Partido Popular y el Ministerio, del el Ministerio del Interior. Recordemos las reuniones del señor Rato con el anterior ministro. Según la información publicada, el escrito judicial detalla que el encuentro se produjo un día después de que Ignacio y Pablo González mantuvieran una reunión en la que hablaron de la, ex de la existencia de una investigación abierta que les afectaba según un chivatazo de una magistrada de la casa y en el que se preguntaban quién era el número dos de Juan Ignacio Zoido en el Ministerio del Interior. Eh, díganos, cualquier ciudadano puede tener una reunión con el, con el secretario de Estado si insiste al día siguiente de estos hechos. El señor Nieto dice que la reunión solo fue un saludo en el que Pablo González le felicitó por su nombramiento, curiosamente más de tres meses después de su nombramiento. Suponemos que sería un saludo extremadamente interesante para que al salir de la reunión el señor González diga textualmente en una llamada el encuentro ha sido muy interesante, te lo contaré, pero no por teléfono. Una reunión muy interesante y que no puede contarse por teléfono no es un saludo. Una reunión muy interesante y que no puede contarse por teléfono, por teléfono no es una felicitación por sus éxitos. Ignacio González, en otra grabación, dice ha hablado con el secretario de Estado y me ha dicho que me ande con cuidado. No queda claro a qué secretario de Estado se refiere. ¿Es el mismo Nieto o, peor aún, hay otro soplo más desde el Gobierno o tiene algo que ver con el Nacho Sefuerte del ministro catalán. Por tanto, ¿para qué se reunían su número dos y el investigado, ahora detenido par por participar del reparto de comisiones en todos los sentidos, Pablo González? Se reunían por su investigación, se reunían por el tipo de negocios que lleva a cabo el señor González. No sé cuál de las situaciones sería más bochornosa y menos digna de un cargo del Ministerio del Interior. ¿Es cierto que el señor González le dijo si morimos nosotros, moriremos todos? El Ministerio del Interior es aquel que vela y salvaguarda la seguridad, el orden y la paz de un país. y Su comportamiento debe ser pulcro, absolutamente intachable y no es este el caso. Usted lleva poco en el cargo, señor Zoido, pero ya hemos tenido que soportar cuestiones que indignan a la ciudadanía. El piso del director de la DGT, los importantes informes que, según usted, nadie encuentra. Ahora la reunión del número 2 de Interior con un investigado. Por suerte, nuestra seguridad está en manos de magníficos profesionales, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero la responsabilidad y actuación política en su ministerio está, para el poco tiempo que lleva ejerciéndolo, dejando mucho que desear. Es una chapuza en clara competencia con el Ministerio de Justicia. Y mire, nos importa muy poco si se organiza para trabajar en Sevilla o en Madrid. Nos trae sin cuidado. Sin embargo, nos parece preocupante la falta de capacidad que ha mostrado para mantener orden en la cartera de su competencia. Y pone en tela de juicio su capacidad para ser responsable del orden de un país como España. Ponga orden en su ministerio, señor ministro. Impida de una vez que una pieza fundamental para el Estado, Está terminando, Termino. como es interior, sea el protagonista de escándalo, de escándalo tras escándalo. Y si no sabe o no puede, váyase, señor Zoido. Muchas gracias, senador Comorera. Señor ministro. Mire, señor Comorera, le voy a decir una cosa. Si todo lo que usted ha firmado tiene la misma validez y vigencia que cuando dice que no se han entregado ninguno de los informes que se dice que habíamos buscado y que no hemos encontrado, todo lo que estaba allí se ha encontrado y sabe lo que he hecho. Ponerlo a disposición de la autoridad judicial. Pero también, claro, es que ustedes querían otra cosa. Es que ustedes, el sistema de división de poderes y todo lo que significa la autoridad judicial, la independencia, la seguridad, eso no. Ahora, que nos den el CNI, eh, eso sí, y ser capaces de, de controlar todos los medios de comunicación, el CNI. Claro, para no decir la verdad y querer contaminar. Haya cada uno con lo que quiera decir, porque al final la mentira, se suele decir que tienen las patitas muy cortas y se les coge muy pronto. Mire, le aseguro… El señor Nieto ha negado todo lo que usted ha afirmado como veraz, lo ha negado. Y le digo, antes que tarde se darán a ustedes cuenta en el grave error que estaban incurriendo y, sobre todo, cómo estaban afectando a una de las instituciones más prestigiosas que tiene que tener el Estado, que está formada por la división de los poderes de una justicia independiente, que ojalá en todos los países pudieran estar siempre presididos por unos tribunales de independientes como los españoles con una fiscalía que tiene la capacidad de decir y de decidir lo que quiere, y sobre todo de una policía que está al servicio de todos los ciudadanos y al servicio de la ley. Y mire, le voy a decir una cosa. Le voy a decir una cosa. El secretario de Estado lo recibió porque no tenía ni idea que estaba investigado. ¿O usted de verdad se cree? Si sabe que está investigado, si lo que quiere es contarle alguna cosa para que no tengan consecuencias en las actuaciones que se están siguiendo contra él. Lo va a citar a las nueve y media y en el ayuntamiento con luz y taquígrafo para que todo el mundo lo sepa. Eso no se lo cree ni usted. Lo que ocurre es que está usted queriendo hacer broma de algo tan serio como es la seguridad del Estado y como es también el funcionamiento de los tribunales de justicia. Insisto, a mí me gustaría ver otras épocas donde las personas que en esta concreta operación están ahora mismo en prisión se hubieran hecho de haber estado gobernando otro partido y de ser ellos los representantes de ese mismo partido que estuviera gobernando. Y sin embargo, el gobierno de España, ha aplicado la ley. Termino, señor presidente. Y le voy a decir una cosa muy clara. Recibimos muchísimas, muchísimas felicitaciones. Felicitaciones que se contestan inmediatamente y otras que tardan mucho tiempo en contestarse. Por eso, no se alarme usted. Si usted viera la cantidad de centenares de, de felicitaciones que he tenido yo, y los he tenido hasta de su grupo político, he tenido muchas felicitaciones, y las he tenido de ministro, Termine, señor ministro y las he tenido de ministro, y también me felicitó el señor Ignacio González, me dio la enhorabuena, pero ni lo he visto después ni he tenido oportunidad de hacerlo. Señoría, solo le puedo decir una cosa. Pese a ustedes... Pese a ustedes, las instituciones en España funcionan. Muchas gracias, señor ministro. Punto tercero del orden del día.